Aquí estoy con mi avión Y básicamente se probó el día del fly-in en Sabana Seca Y voló bastante bien Luego fue que en Tortuguero a la semana siguiente Que es que tuve el choque, un choque bastante feo Y este se me cayeron cantos de mi avión, se rompió y después empezó el proceso de reconstrucción. Pues lo primero que hice fue pegar las dos partes, la, la parte que se desprendió, que era la parte de arriba, solo que se desprendió, lo pegué con pega epoxy. El pego ep epoxy es una pega bien fuerte y eso permitió que se unan las dos partes, el fuselaje con la parte de arriba. Este, la idea es que tenga una, una unión Bien, bien fuerte eh, la, Yo creo que causó el, el, Mi problema, el, el choque El hecho de que se desprendió El servo Lo habíamos este, invertido Porque no, Los flaps no estaban funcionando bien Y al no dejar que Suficiente tiempo para pegarse Pues se desprendió y eso causó el choque Creo Anyway, la cuestión es que lo puse el, el servo de nuevo con mucho más pega y también está cubierta aquí con tape clarito y también este vinil este, amarillo casi transparente para que sea aerodinámico y de, de, así que el, el, el viento pues no este choque contra el, el servo. Así que eso es algo que también que hice. Este, la, el, al, al despegarse este flap de, de la ala pues lo pegué aquí con pega pero otro tipo de pega una pega de goma y eso permitió que se pudiesen juntar estas dos partes pero de forma flexible de tal manera de que pues, pueda subir y bajar este, el flap de ahí, el, cuando tuve el choque se rompieron este lo, las dos varillas que tiene, tenía antes dos de madera, lo sustituí aquí por carbon fiber aquí y aluminio acá, de tal manera de que pues, puede ser mucho más fuerte la, la unión. Y en el caso del, del carbon fiber, pues la el carbon fiber de, de 48 pulgadas es increíblemente caro. Pero lo que hice fue juntar tres pedazos de Carbon Fiber. Así que tengo en el medio, tengo de media este, pulgada y tengo en ambos lados, a ambos extremos, pues de 3.16 que lo inserté dentro del medio. Y eso me permitió tener tres pedazos de Carbon Fiber este, al tamaño correcto, pero es mucho más barato. Tener tres pedazos pequeños de carbon fiber que uno largo de medio. Así que eso es lo que está insertado en la ala actualmente. Y el día del choque, pues perdí mi batería, que era un LIFE. Pero tenía en casa un lipo de dos celdas. Y investigando por la internet, pues hay mucha gente usando lipo, batería de lipo de dos celdas para sus este para los receivers. Y lo probé y me funcionó. Así que este domingo voy a estar volando con una, una batería de dos celdas lipo para este, cargar el, el, el receiver. Vamos a ver lo que pasa con eso. Pues aquí estoy en Tortuguero con el lipo para alimentar mi, mi receiver y también lo que está funcionando. Así que de ahora en adelante pues estaré usando Lipos para mi, mi recibidor y todo está funcionando lo más bien. ya cuando estamos en el campo no funcionó el avión no quería despegar. y cuando examinamos era de que arregle todo menos la rueda que se desprendió se había pegado y eso no permitió el avance del avión así que pues para poder volar la solución fue eh, quitarle la goma por ahora luego lo voy a poner Así que lo, a, lo estamos volando sin goma, así con este, un lanzamiento manual Y está funcionando ya el avión eh, Había que darle una serie de trims, había que da, hacerle una serie de ajustes eh, con, con las alas, pero ya este, se vio que, ta, que está funcionando eh, las pegas que, que se hicieron está funcionando la batería lipo de dos celdas para el recibidor así que en ese aspecto pues lo interesante es de que se comprueba de que aviones de foam son mucho más resistentes a los golpes y eso pues permite de que las reparaciones sean bastante rápidas para que uno pueda estar en el aire en, en relativamente de poco tiempo. Oh, the